Una de las estrategias más prometedoras para combatir el aumento de resistencias bacterianas es el uso de compuestos naturales de origen vegetal. En este ámbito, en el Oral Microbiology Group de la Universidad CEU Cardanal Herrera, hemos identificado un flavonoide que, combinado con antibióticos, es capaz de aumentar su capacidad antibacteriana frente a infecciones por estafilococos. Estas infecciones son peligrosas porque, aunque de manera general se localizan a nivel superficial en la piel, estas bacterias son capaces de invadir tejidos y sangre y poder ocasionar infecciones sistémicas. El principio activo vegetal que hemos identificado es la Icarina, presente en plantas del género Epidemium, y que es capaz de potenciar la actividad antimicrobiana de antibióticos. La icarina es un flavonoide que por sí mismo no hemos observado que tiene efecto antimicrobiano pero hemos observado que en la combinación junto con la amoxicilina clavulánico y ampicilina potencia la eficacia de dichos antibióticos frente a infecciones por Staphylococcus aureus. Nuestros resultados han sido publicados en la prestigiosa revista Antibiotics y son el punto de partida para la creación de nuevos antibióticos frente a las infecciones por Staphylococcus aureus que tanto problema clínico nos genera a los médicos. Staphylococcus aureus is a multi-drug resistant microorganism. It is a bacteria that is capable of causing uh, nosocomial, that is to say hospital-acquired infections as well as community-derived infections at a both superficial and a systemic level. We are very proud of our research which hopes to reduce the levels of antibiotics which are given to patients uh, suffering from Staphylococcus aureus infections and thereby uh, reduce the quantity of resistance in this bacteria and improve the patient outcome overall. La investigación sobre la ecarina ha sido desarrollada en todas sus fases en laboratorios de la Universidad CEU Cardenal Herrera y ha sido financiada íntegramente con fondos propios de nuestra Universidad. Ahora nuestro objetivo es analizar la actividad de este flavonoide en combinación con otros antibióticos y frente a otro tipo de bacterias multiresistentes.